pero la gente acude y eso es lo importante porque eh, no se ve los movimientos normales que generalmente es en hora de la tarde que se producen pero la gente que va en la mañana normalmente tiene conciencia de lo que está haciendo Exacto. y eso es importante porque cuando usted vota con un voto consciente pues usted no después no puede ni tiene remordimientos. Eso es así. Vamos a continuar, señor Rey, que le parece con parte de la historia de nuestras votaciones, de nuestros años que han sido años de votación en nuestra República Dominicana. Esta mañana hablamos del año 1962, donde decíamos que había aproximadamente 1.658.33 votantes. Eh, total eh, total inscritos y votantes en ese año, en el, en el 62, pues votaron 1.073.245. Para ¿Y eso uno? ahí, Ajá. que vamos a conectar inmediatamente ahora con Vladimir Paula, que está en el Distrito Municipal de Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladi. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, en esta cobertura total seguimos con nuestro recorrido. Tempranas horas de esta mañana en estas elecciones municipales 2020. En esta ocasión me encuentro en el distrito municipal de Jaya, próximo a la Escuela Básica Teófilo Ovalles Durán, donde vamos a ver ya temprano... Los habitantes de este productivo eh, distrito municipal han acudido para ejercer el derecho al voto, su derecho a la democracia. En estas elecciones municipales 2020, eh, los partidos políticos, sus candidatos, buscan conseguir eh, en los puestos electivos eh, para dirigir la municipalidad. En esta ocasión aquí hay varios candidatos Vamos a ver, vamos a penetrar al recinto electoral Para encantar a esta hora del día Buenos días agentes Cuáles son verdad las expectativas En el día de hoy En este centro de votación En este distrito municipal de Calla Vamos a ver porque estamos en vivo Señor director para Telenor En esta cobertura total Entrando a la escuela básica Teófilo Ovales Durán y vamos a ver cómo marcha entonces el proceso en el día de hoy eh, en esta contienda de la democracia para todos los dominicanos recuerden ustedes que las pasadas elecciones justamente se vieron interrumpidas por eh, algunos fallos que se presentaron en el voto automatizado sin embargo los dominicanos en el día de hoy mantienen las expectativas de que todo pueda transcurrir en calma así que ahí está repito este es el colegio 0077 y vemos las imágenes saludo buenos días estamos en vivo en estos momentos para Telenor en nuestra cobertura total elecciones municipales eh, 2020 me gustaría conversar con la presidenta verdad este colegio o el presidente estamos en vivo decidido en estos momentos para Telenor eh, ¿cómo va todo por aquí? ¿cómo inició el proceso? la instalación fue todo un éxito la votación inició inmediatamente a las 7 de la mañana con los funcionarios de la mesa y los delegados políticos inmediatamente le dimos pasos a los votantes. Aquí, gracias a Dios, está fluyendo todo normal, todo en tranquilidad y muy ordenado. El, el, el método de boleta que se está utilizando en este distrito municipal varía, ¿verdad? Y, eh, ya con otra. Este es el con, modelo con se... el municipio Varía porque aquí eh, aspiran directores a distrito municipal y solamente tres vocales. En el municipio son 11 regidores, pero aquí son vocales y solamente son tres. Una boleta más reducida. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida hasta el momento, en esta hora tempranito? ¿Se siente el dinamismo, verdad? Sí, no, está, está fluyendo y está muy, muy organizado y muy bien. Muy ¿Con cuántos votantes cuenta esta 424. mesa? 424. Esta mesa es principalmente, 424. 424. 424. Y usted tiene conocimiento, ¿cuántos sí. colegios ya están instalados? Aquí, aquí hay cuatro instalados. Cuatro sí. colegios, entonces. ¿eh? Algo que le pueda decir, ¿verdad?, a, a, a esos votantes en el día de hoy, algún mensaje. Que asistan, que asistan a votar, que esta es la fiesta de la democracia en el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Cobertura total desde el Distrito Municipal de calla Observamos en esta fila cómo se mantienen los delegados de los eh, diversos partidos políticos, del PNRM, de Alianza País, del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy. Vamos a ver, estamos en vivo en estos momentos desde el Distrito Municipal de calla En esta cobertura total, y vamos a ver el en parecer, entonces ya. Eh, eh, escuchábamos, ¿verdad? Eh, el presidente de esa mesa de la 0077 y nos apersonamos en estos momentos al centro. Eh... Continuamos por aquí entonces, continuamos por aquí porque estamos en vivo conversando con nuestra gente de Calla. Eh, hermano, ¿todo listo entonces para ejercer el voto ya? Todo listo. Sí. En breve minuto. En breve minuto, sí. entusiasmo. Claro. ¿Y usted cómo se siente, mi don? bien, gracias, yo. ¿Eh? Bien, preparado bien. para ejercer el voto entonces. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted, mi señora? Aquí mismo, de allá. Qué bueno, qué bueno. Cobertura total en vivo en estos momentos. Mientras observamos la fila y cómo se mantienen los votantes tranquilos ¿verdad? en este distrito municipal de calle en el día de hoy. Y continuamos por aquí conversando con... Personas que se aprestan ya a votar. ¿Cómo ah, se sienten? ¿Cómo es el nombre suyo? Félix Paulino. Félix. No, no, no. Entre nosotros, aquí, ¿cómo se sienten? El día de hoy? Tranquilo, ¿verdad? Bien. Sí, bien. bien, bien. Qué bueno. ¿Y por aquí el don? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, pues, votar y a ver si cambiamos esta situación. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Ya iniciamos, eh, observamos las imágenes por allá, ¿verdad? De cómo se encuentran los eh, representantes... Presidente, vocal, los representantes de los diversos partidos políticos en la 0078 en este distrito municipal de Calla, tal y como le habíamos informado, ya las elecciones han iniciado y vamos a ver por aquí, señor director, si podemos verdad mientras observamos las imágenes del de proceso que se lleva a cabo previo o luego de ejercer el voto, eh, en estas elecciones municipales 2020, nos gustaría, si es posible, conversar, porque estamos en vivo en estos momentos para Telenor, con la presidenta de esta mesa para que nos explique brevemente cómo ha iniciado todo por aquí. Licenciada, ¿cómo es su nombre? Yo soy Andy Prado. Eh, todo ha iniciado eh, sin ningún inconveniente. El proceso se está dando <risa> tranquilo y ha iniciado. ¿Con cuántos votantes cuenta esta mesa? 486. 486. Hasta el momento va, va todo bien, ¿verdad? Todo bien. El número... Sí, bien ágil un... y 381. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, cobertura total desde el Distrito Municipal de Jaya en estas elecciones municipales 2020 en Cámara, Neudi Paula, el MECA. Y para esta cadena especial Telenor, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, gracias, Vladimir Paula, directamente desde el Distrito Municipal de Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. La gente está consciente, está votando, gracias normal, y eso Dios. es importante. No, y la gente está muy motivada, entienden que es parte de ser historia, es parte de hacer ejemplo, de seguir votando. Señores, le recordamos que también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes como es www.telenor.com.do. Www .com Por ahí pueden también contactar sus familiares, las personas que están fuera de nuestro país y pueden dar seguimiento y continuidad a lo que son nuestras votaciones.